Presidenta Raquel Peña. Sí, que activa este, sen, en, en este esta es el en esta que vamos a girar nuestro comentario en este momento. Miren, yo le decía de lo que de lo que declaró el presidente, que también o por igual el presidente eh, ha dado una demostración de de que es un eh, es un ciudadano eh, tangible, porque habla y más nosotros que tuvimos la mala suerte de que tuvimos un presidente que durante ocho años eh, dejó de hablarle al país, que es el caso de, la, de Danilo Medina. Yo decía en algunas oportunidades, porque veía con muy buenos ojos que el presidente de Ecuador en, en aquel momento de eh, Rafael Correa, había un accidente que impactaba, eh, cuyos muertos o ciudadanos muertos impactaba por la cantidad o por el tipo de persona eh, en la sociedad. Y se dirigía al país a las condolencias a los familiares y a llamar la atención para la prudencia o para cualquier asunto de prevención que requiriera eh, el, el, el país. Y ese presidente se, se dirigía a su nación, cosa que no nosotros, nosotros dejamos de ver, porque no, no hemos visto mucho. Porque nosotros no vemos los presidentes prácticamente en las inauguraciones, para lo que sí. no, debiera, no debiera gastarse, porque aquí hay, hay inauguraciones, por ejemplo, en la electrificación de una comunidad, que son dos kilómetros de, de, de, de alambre y poste de luz para electrificar, se hace un aparataje que se gasta más en la, en la inauguración, el acto de inauguración, que lo que se gasta en la electrificación de los dos, de los dos kilómetros de esa comunidad. Entonces, en, este, en esta oportunidad tenemos un presidente de la República que se dirige al país, que escucha, porque es capaz de, de reconocer cuando se ha equivocado sí, y verdad. cuando tiene que reorientar, como en el mismo caso de ahora. Mira la petición que le hace el presidente de la República a la ciudadanía. Señores, ayúdennos, dice el presidente, a combatir, a trabajar en, en, en el combate contra este, con este contra este terrible mal. Y nosotros, ahora, dentro de esas expectativas que estoy planteando, que crea, que se crean en, en atención a, las, a, la, a la guía, al modelo de gestión que está instaurando el presidente Luis Abinader, también tenemos que decir, señores, nosotros hemos sido sumamente irresponsables, altamente irresponsables como ciudadanos, como personas. Yo he dicho, ustedes han escuchado desde la pasada gestión, administración de gobierno decir que el gobierno ha sido sincero. El gobierno ha dicho, aíslense, usen mascarilla, no se aglomeren. Y yo le he dicho a ustedes que yo leo por atrás, como los guardias que dice: conmigo no cuenten, yo no puedo hacer nada. Sí, si verdad. ustedes no quieren, yo no puedo hacer nada. Y entonces, los <risa> señores, mira, solamente hay que ver la cantidad en, la, en las redes y a nivel de en la opinión pública en el sentido general. Mira, mira cuando... Cuando usted se refiere a, a irresponsabilidad, yo le han hecho algo. Irresponsabilidad a todos los niveles. Porque sí. antes, tal vez por la falta de pupitre, como decía un, un compadre que yo tengo que decir, es el término que utiliza, eh, la gente por falta de pupitre a veces no razona y no piensa y no le da la importancia, no admite la, la, la, la gravedad de esta situación. Cuando hablo de irresponsabilidad a todos los niveles, pero me refiero a la situación que se dio en un hotel del, del este, del país, que dicho sea de paso producto de una actividad que realizó el 31 de diciembre, pues fue multado con 4 millones de pesos. Yo creo antiguo, serio, a mí que las autoridades, el gobierno debe ser todavía más eh, estricto con ante esa eh, situación, porque desde mi punto de vista yo veo eso como una burla. Déjeme decirle que la flexibilización que ha hecho el gobierno en medio de esta situación, se debió, eso es mi percepción, se debió a la, al, al, al a la influencia de ese sector, sobre todo el sector turístico, que es la vía por donde mayor recursos, divisas, recibe el país. Y ante esa presión, eso es la presión que yo tengo, el gobierno se vio en la necesidad de flexibilizar y aperturar, muestra de eso fue la campaña que hizo a través del Banco de Reserva para que el dominicano pudiera regresar y se fin de semana a los... Pinto, cuando yo dije... Disculpa, Sergio, entonces... Yo entiendo eso como una burla hasta cierto punto. El hecho de que este mismo sector sea capaz de devolverle y hacer acciones como esa para, digo yo, que le puede causar ruido al gobierno que ha sido tan solidario con ese sector. Entonces a mí me gustaría, Antigua, cuando hablo de, de, de que el gobierno debe ser más estricto, ver la multa cuando el hotel que fue el que hizo la actividad pague esa... esa, esa, esa ¿Verdad? Esa, la multa que, fue, que le fue eh, dada por esa acción que realizaron. Porque mucha gente tiene la duda de que eso es solamente para, para que salga a la luz pública, de que fue multado, para que otros no hagan lo mismo. Me gustaría que en su momento, en los próximos días, se mostrara ese, esa compañía, ese hotel, pues haciendo eh, eh, eh, pago de esa multa para que realmente la población pueda ver que ciertamente esa real... Esa, esa, esa multa que se le puso a ese hotel y que se le pueda poner a otros, que se burle de nuestras autoridades, porque no solamente se burlan los sectores populares, como iba a la fiesta, en los diferentes barrios, también eso es una burla a ese nivel, a otro nivel como es el que sucedió el 31 de diciembre en este hotel de la parte este del país. Por eso te dije que cuando hablamos de... de, de flexibilidad, se flexibiliza en el mundo entero y en la República Dominicana el, el estado de, de emergencia o vimos como es repunte pero ese repunte es económico o sea la gente, fue presión económica porque si, si, si fuese así, si no fuese así la presión, ninguna persona que ver que se disminuye el contagio, se disminuye la muerte no van a hacer presión para que para que eso, para que eso eh, cese, sino mantenerlo en el tiempo para en un momento dado Eliminar es, es la condición que tenemos ahora de pandemia. Tenemos la esperanza de que con la vacuna, eh, a partir de marzo, eh, quizá o abril, eh, el mundo será liberado de, de, de pandemia, porque el, el, la flexibilización fue una presión, como tú lo dices, una presión económica, una presión donde el, eh, muchos sectores, como el sector artístico, el sector de espectáculos, el sector de, de hoteles y el otros el restaurantes, están así que hay muchos anuncios por ahí ya abriremos cuando el gobierno diga o sea, como queriendo decir estamos quebrándonos y es por culpa del gobierno pero lo que no saben es que el gobierno no fue que trajo la pandemia los gobiernos no fueron que el estado no solamente este, fue que nos sometió un año completo a muerte, infectación y a pérdida económica también en el sentido de que si usted tiene 200 empleados y hay 50, 75 que están enfermos, usted tiene que pagar usted está, y usted no está produciendo lo que ese empleado produce o lo que esos empleado hacen en su compañía y te está perdiendo también o sea que como quiera la, la pandemia aún dándole libertad al estado va a tener sus pérdidas o sea que no es un estado es un estado momentáneo pero un estado que necesita obligatoriamente mano dura uno tiene su teoría pero si tú te fijas no ha habido todos los países han tenido una y dos tres olas del, del, del virus sin embargo no hemos oído olas en Juan en Yuan en China. Ustedes dan oído eso. Ustedes oído si hay hola ahí. ¿eh? Yo tengo mi teoría en ese sentido. En ese sentido. Pero eh, ahí, ahí no era, no, no era de que, que usted se iba a tranzar con el, con el tipo que lo parara. O, o usted se iba a pagar a trompar con el tipo que lo parara. No, no, no. Es usted violó su tarjeta. Usted lo a usted se lo, lo desaparecía. O lo metían preso. Que su familia no lo veía más nunca. Eso era así. Una medida drástica. Y mira cómo estamos. Aunque se supone muchos dicen que por eso yo digo que ya ellos tenían la solución antes del problema. Inclusive, inclusive la vicepresidenta de la República, posterior a la, a la locución del presidente de la República en esa rueda de prensa la pasada fin de semana, la vicepresidenta dijo que pidió eh, colaboración de la sociedad, de la población para no tener que aplicar medidas más fuertes. Lo están advirtiendo. Miren, yo les digo una cosa. Si pienso yo, en el pleno desarrollo, quizás fue marzo, abril, en mayo, si, nosotros, si el país lo hubiera cerrado, si no hubiera estado ese proceso electoral, porque el problema es que aquí un proceso electoral está por encima de la salud de la población en sentido general. Y hay que ir a votar, hay que ir a votar, o hay que ir a votar. Porque si no... ...hay problemas con nosotros... ...porque es un orgullo que nosotros tenemos... De que las cosas se hacen cuando nosotros queremos... ...como nosotros queremos... Una, ...bueno, mire el caso de San Francisco de Macorís ...que si no es con sangre no se logra... ...bueno, pero como dijo el, el senador... ...ha conseguido mucho con el esfuerzo... ...pero se ha dejado de conseguir mucho con la protesta... Exacto. ...entonces... Eh, ...el presidente de la República... ...ha planteado... ...la... ...prácticamente ha pedido ayuda, colaboración... ...y les digo... ...de la población... Sí, aquí tuve que, que nos, nos trancaron, así es que decimos, nos trancaron. Yo vi una, una joven que tiene una, una intervención ahí en, en las redes, eh, llamando y des, eh, desacreditando prácticamente a la vicepresidenta porque cerraron el país, porque hubo ese, esos dos fines de semana largos, de, de los dos sábados y domingos, eh, con un toque de quedar desde las 12 del. Aquí hay que hacer para poder contrarrestar esto a la velocidad que va, señor. Hay que tardar por lo menos el mes de enero con los, fines, los cuatro fines de semana, con finales sí. si, si queremos salvarnos. Pero si queremos... A, mí, a mí me da risa, a mí me da risa porque estos comunicadores y periodistas no leen letras internacionales, parece. Yo creo que no ven, yo le yo le yo quiero que ellos vean noticias españolas, que vean noticias, porque son comunicadores, tienen que estar enterados. Yo estoy enterado de lo que pasa en medicina, y tengo que estar enterado de lo que pasa en medicina, pero yo tengo que estar enterado de lo que pasa en el mundo en materia de comunicación. Que vean a Reuters, que vean a que vean cualquiera de esas redes internacionales, vean noticias españolas, vean noticias alemanas, vean noticias francesas, vean noticias del mundo, y verán que no son medidas como esta, flexibilizadas y aplatanadas, no, son medidas... Que si los centros comerciales más importantes del país y del mundo. No, no y además, doctor, no son medidas de que. Eh, no. Eh, que, ah, que el toque le quede hasta las 5. Pero te dan dos horas para tú andar no, andando no no, no, no, no, nada. Se cerró el país. Usted tiene, usted sabe que va para Aguayo. No, no salga a las 4:45, porque esos 15 minutos con el tapón, usted va a llegar más tarde.